Reunirse es el comienzo. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Henry Ford En el programa de hoy, Stop, Nexperiencia. Ne Desarrollo del sector agroalimentario, Stop. Innovación y sostenibilidad, Stop. Intia, Servicios para la Agricultura y la Alimentación, Stop. Lo Nuestro Marca referente en denominaciones de origen, Stop. Diversidad y tradición, Stop. Reino Gourmet, sinónimo de calidad de Navarra, stop. ¿Sabías que Encuentro de los navarros que residen fuera, stop. Comunicación y encuentro, stop. Programa Next que conecta Navarra con el exterior, stop. Con N de Navarra. Fui sobre Navarra, stop. Golosos premios, stop. Participa en nuestras redes sociales, stop. Nexperiencias. experiencia. Intia es sinónimo de innovación en el sector agroalimentario. Su misión es mantener un medio rural vivo, respetando el medio ambiente y ofreciendo a la sociedad alimentos de calidad. Con la sostenibilidad y la ecología como referente a cada paso, Intia fomenta la incorporación de jóvenes al sector agrario.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 Somos el fruto de la fusión de cuatro empresas públicas que trabajaban desde los 80 y de los 90 en Navarra, eh, del ITG Agrícola, ITG Ganadero, Riegos de Navarra, Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra y cubrimos toda la cadena de valor del sector agroalimentario en Navarra. Lo que hacemos es, con, con una mirada muy territorial y muy anclados en el territorio, tener esa mirada puesta en Europa para ver qué es lo que se va a demandar a nivel de políticas, qué es lo que se va a demandar a, a, a las personas productoras aquí y también qué es lo que está demandando en el mercado. ¿no? Pues, pues tratar de responder a lo que va a venir en base a ...lo que tenemos ahora y escuchando directamente al sector. Intia desde que empezó a trabajar hace más de, hace más de 40 años... Eh, ...bueno pues fue un modelo pionero ¿no? en, en, a nivel nacional y a nivel europeo... ...en términos sobre todo del asesoramiento que se realizaba... ...y, y de la experimentación y de la I+. +D. Ahora mismo somos la única entidad a nivel estatal... ...que hacemos esa experimentación aplicada... ...y asesoramiento al sector tanto agricultura como ganadería... De hecho, nos están empezando a copiar este modelo desde, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Y a nivel europeo, somos, junto con una entidad irlandesa y alguna otra que hay en Escocia, bueno, pues somos los únicos que tenemos este modelo de eh, atención al sector, una atención personalizada, pero basada en sus necesidades. Es decir, captamos qué necesitan a nivel de investigación, hacemos la investigación nosotros, luego les devolvemos esos resultados de la investigación bueno, pues para que puedan producir de una manera más sostenible, ¿no? tanto a nivel ambiental, como económico, como social. Desde INTI, al final, al ser sociedad instrumental del Departamento de Desarrollo Rural, estamos para apoyar y para lanzar y para eh, poner en el terreno todas las políticas que se hacen desde desarrollo rural, ¿no? desde, desde Gobierno de Navarra. Entonces, en ese sentido, ayudamos a Gobierno de Navarra a poner en marcha todas esas políticas. Por ejemplo, hoy mismo hemos estado clausurando el curso de instalación de, de jóvenes agricultores. ¿no? Pues Hay una medida en el programa de desarrollo rural de Gobierno de Navarra que eh, financia a jóvenes eh, agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas que se quieren instalar en el sector. Bueno, pues India les da la formación y les da ese acompañamiento. Y lo mismo para cualquier productor o productora que esté en el sector. Siempre pueden venir a INTIA a, a solicitarnos servicios y a solicitarnos apoyo y ese acompañamiento. ¿no? Lo nuestro. Gurea. Reino Gourmet, desde su nacimiento en 2007, es garantía de calidad y símbolo de prestigio de los alimentos de Navarra. Proyecta una imagen común que favorece la identificación de cada uno de sus productos en el mercado y vincula los alimentos de la marca con la comunidad foral y con valores como la diversidad, la tradición o el respeto al medio ambiente. Reino Gourmet es una marca creada por el gobierno en el año 2007,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 Eh, ahora en estos momentos pues es muy importante y es un, representa un arma muy importante para el sector agroalimentario. Bueno, Reino Gourmet yo creo que ha beneficiado al pequeño productor o productora y a la, y a la, y a la PyME Navarra. El sector agroalimentario navarro es, eh, es el segundo sector, la segunda industria más importante de la comunidad foral. ¿Por qué digo esto? Pues porque en Navarra, que es una comunidad muy pequeñita, pues hay 15 certificaciones de calidad, que creo que eso es muy importante porque es el producto de aquí y el producto en el que ahora tiene muchísima importancia. Bueno, yo creo que en estos momentos eh, tenemos que seguir por el, el camino que, que, que hemos llevado hasta ahora, porque es apoyar mucho a esta industria pequeña y a este productor, porque además eh, en estos momentos con el cambio climático creo que es muy importante, muy importante eh, ayudar a esta pequeña industria y a los pequeños productores. Eh, yo creo que... Une a todo este sector, la marca Reino Uner genera unión entre todos estos productores, productor, ganaderos, productoras e industrias que os estoy diciendo. ¿Sabías qué? ¿Basene quién? ¿Sabías que en Acción Exterior estamos trabajando la iniciativa Next Retorna? una iniciativa que pretende crear escenarios favorables para el retorno y a través de 22 medidas intentamos crear estos escenarios para que las personas que están en el extranjero quieran volver a Navarra esta iniciativa comprende 22 medidas y las herramientas de las que disponemos son por ejemplo crear comunidad a través de los encuentros Nes que organizamos todos los años en Navidad que es cuando las personas que vivís fuera venís eh, a Navarra, aprovechamos esos encuentros para generar red y dar a conocer diferentes iniciativas. Este año, por primera vez, hemos creado o hemos eh, colaborado en la organización del primer encuentro sectorial, en este caso de la industria audiovisual, que ha sido organizado por CLAFNA, el Cluster Audiovisual de Navarra, y que eh, vamos a continuar esta colaboración llevándole a otras eh, localidades. También organizaremos encuentros en otros sectores, eh, como en el de salud o como en el de agroalimentación, para lo cual contaremos también con, con colaboradores y tenemos la, la intención de trasladarnos a aquellos sitios donde os encontráis las colectividades navarras eh, pues para generar esos espacios de encuentro. De hecho, uno de los valores añadidos de este encuentro es la información que se comparten los mismos y, además, profesionalmente, es un atractivo porque se comparten eh, pues, networking o contactos profesionales. Eh, por ejemplo, tenemos también la iniciativa de empresas o entidades comprometidas con el retorno, que es un grupo de 10 empresas, de momento, en el que están compartiendo estas ofertas, estas demandas laborales que tienen eh, las empresas y las entidades de Navarra, para que nosotros podamos eh, exponerlas a las personas que se encuentran en el exterior, a, a nuestra ciudadanía ánex. Además de este grupo, eh, tenemos en LinkedIn un grupo de, eh, dedicado a Next Retorna, donde son las propias personas las que van compartiendo estas ofertas de empleo o van entre ellas eh, interactuando para hacer las consultas que consideran más, más adecuadas. Además de estas que he mencionado, tenemos la ventanilla única, que es eh, un sitio, un espacio, una oficina de retorno, donde eh, aquella persona que se encuentra afuera puede hacer sus consultas y de manera centralizada esa persona deriva a las diferentes partes de la administración para no tener eh, que volverse loco con, con diferentes trámites. También hemos colaborado con el Servicio Navarro de Empleo en la creación de un sistema de, de gestión de, la de, de solicitar demandante de empleo eh, en el cual tú puedes a través de internet, a través de, de un formulario, eh, darte de alta como demandante de empleo aunque te encuentres en el extranjero. Y también tenemos la convocatoria de ayudas al retorno, unas ayudas que lo que hacen es facilitar que aquellas personas que se encuentran fuera eh, pues se trasladen a Navarra eh, aligerando las cargas del desplazamiento, del traslado de enseres y contemplar no solo la persona que viene a Navarra sino sus familiares. Dentro del Plan de Acción Exterior de 2021-2024 de la edición General de Acción Exterior contemplamos uno de los ejes que es eh, Navarra en el mundo, eh, donde eh, tenemos esta estrategia anexa y cualquiera de las personas que nos estén viendo pueden contactar con nosotros a través del correo next.navarra.es o cualquiera de los canales de comunicación. Y desde Gobierno Navarra os animamos a que nos contactéis, a que queréis estar cerca de nosotros. Por lo tanto, hazte next. Quiz con N de Navarra. Quiz nafarroaco nerekin los participantes entran en el sorteo del lote Yo también soy Nex. Participa y hazte con el tuyo como lo hicieron otros. ¿Qué dos municipios navarros en donde se producen vinos espumosos de calidad forman parte de la denominación de origen Cava? ¿Cómo se llama el cuadro del pintor Francisco de Goya expuesto en el Museo de Navarra?